Y, y te juro que yo digo a veces... Porque te tratan por loca, ¿viste? Sí, porque vos decís, es nada. como... Es, es, es ilógico. No, porque nosotros vimos las imágenes, vimos cómo, de, de qué manera como lo audios. tenían. Entonces, los audios... Y no puede ser que te nieguen todo. mi Sanchuk dijo cuando hablaba, y vos lo dijiste acá en este programa, habló puntualmente de que desestimaron esos papeles falsos. Se, se detuvo ahí, no en lo otro. Es que no lo desestimaron. Él faltó a la verdad cuando dijo que... La Cámara lo sacó del juicio oral. Lo que la Cámara hizo es que lo trate otro juez imparcial, distinto a Orlando Díaz, con lo cual lo del certificado se va a seguir utilizando porque él dice que nunca se usó. La realidad es que en esa época de pandemia los certificados eran vía WhatsApp. Sí. Y sí está en todos los WhatsApp donde eh, se eh, hizo la captura de los teléfonos. Con lo cual ese juicio va a llegar... Puede llegar en este juicio, puede llegar en un juicio distinto, pero el juicio por el certificado se va a usar, se va a hacer. Ok, perfecto. Y otra cosa también tiene pero, que a, ver... además, eh, la percepción que tienen ustedes mm. es la que tiene la sociedad. El único que, de sí. todas las cosas, eh, sacó do, dos temas puntuales. Eh, el que más acertó fue Fito Baqué, de las cosas que dijo. De la enfermera. Ah. Sí, sí. Transparente, a la enfermera le quisieron inmiscuir, están los WhatsApp, sí, sí, sí. donde dicen, che, echémosles la culpa a la enfermera y empiezan a mandar a, a través del operativo de prensa de Morla a todos los periodistas para que le echen la culpa a la Como enfermera. Como un perejil, digamos. Mm. Sí, sí, sí, era, era el, la enfermera era el, pere, era el perejil. Sí. Y qué dijo la verdad. Y otra cosa que es importante resaltar, eh, que ocurrió ayer, que hicieron ustedes, en una muy buena nota, que a confesión de parte, relevo de prueba, decimos los abogados, ¿no? Morla dijo que a Diego lo mataron. Sí. sí, sí. Ya está. Lo dijo claro. él. Ya está. Pero es la primera que vez que, que lo dijo. Sí, que, sí, que, la sí, vez, es la es primera vez. O la primera vez que para dice, mí era entender que un médico. Es que él mismo ese, hizo, por ver, una mala praxis o, médica, o, médica. No hay médica, ningún dice. problema. O sea, es sí. independientemente de las interpretaciones. ¿Y Pero esto para usted, qué les sirve a la cámara? Recuerden que sí. ese 30 de noviembre, cuando yo salí sí. diciendo que era un homicidio, todos decían que yo fabulaba, que era inventado. Ahora, una mala praxis no para... es un homicidio. Hay una no. diferencia entre una mala praxis y un homicidio. Está bien, pero él dijo que a Diego lo mataron. Claro, bueno, ahora... sí, pero, pero, igual, igual chicos, es una... que no. No, no, no siempre, pero ¿por, ¿por qué esto voy esto? Porque una cosa es. Siempre Ahí... Diego se, mu se murió, se murió era. y era todo un producto inventado. Claro. Eh, con lo cual hoy tenemos dos fallos de la justicia diciendo que a Diego lo mataron. Sí. Y, no, y vos dijiste eh, acá que agonizó cuatro días, cinco días. Sí, y hoy tenemos a ocho personas que van a estar en el banquillo de los acusados, donde se van a tener que defender sí, y demostrar que no mataron a Diego. Bueno, sí, no y otra cosa, acabar, acuérdeme, acuérdeme un segundo, sí. chicos. Yo sé que todos queremos preguntar, vamos despacio porque nadie nos apura. Porque hay algo que le quiero preguntar al doctor que tiene que ver con la firma de los papeles. Porque sí. es otra cosa que constantemente quieren, que, como que no, nunca queda claro. Yo siento que de, de usted, de su lado, lo tienen claro y ellos siempre como que él estaba en todas sus facultades, porque lo que ustedes dicen es que no. Que hubo una firma de papeles que claramente tiene que ver con que Maradona no estaba en condiciones. La Junta Médica, sí. la que hace la pericia, sí. dice claramente que Diego no estaba en uso de sus facultades. Eso es claro, eso ya no es discutible, eso se impugnó, se trató de decir que no era verdad. Claro, para la chicana pero... que hacen es, como dicen, eh, bueno, pero cuando le firmó la camioneta a Vero o cuando le dio claro. plata a Dalman, no estaba en sus... Está, ¿Por qué? como eh, primero, que hacen Cuando donó plata también. claro. Primero, la camioneta de Diego venía, de, de venía hace mucho tiempo y, y hubo una llamada de Diego pidiendo que se hiciera, que era para el tratamiento de Dieguito, para llevarlo y traerlo. Perfecto. Y lo de Dalma es mucho anterior. Mm. Yo recién escuchaba al doctor Murla que hablaba de Dubái y todo lo demás. Nadie sí. discute sí. eso. Todos discutimos desde agosto, julio... ...del 2020, cuando lo llevan a Bransen... Claro. ...para acá, porque la sesión de derechos... ...que le hacen firmar a Diego... ...se la le hacen firmar en agosto sí. del 2020... claro, ...y la Junta dice que al momento que ellos intervienen... ...desde Olivos en adelante, Diego no estaba en condiciones... ¿Que ...de administrar es? su vida... ...que agosto ni 2020 bienes. se advica, y esa Junta... es eh, ...toma desde noviembre... ...2019... ...no, no, ah, del 2020, 20. 20. con lo cual si sí, se va para atrás... Claro. Hay varios pedidos de indagatoria eh, por este tema que... Claro. El... Como que ya venía. Sí, sí. Ya está, estaba. O sea, de hecho, eh, ese poder eh, se firma supuestamente en Capital y ese día, que era feriado el 17 de agosto, sí. eh, Diego no salió nunca de Bransen, con lo cual han llevado... No? El... ¿Hay algo? La escribana sí ingresó ah. ahí. Ah, claro. Y ella dice que fue a sacarse una foto con Diego. Buah. Ah, bueno. bueno, bueno, son todas estas cosas ah, Increíble Por eso. Pero Miente, miente, miente que algo, que algo quedará Pero la gente del otro lado Que ustedes lo sí. interpretan muy bien y, y, y son gente de la calle eh, Saben que a la gente no le puedes mentir Los abogados podemos venir acá Y decirle un montón de cosas a ustedes embar Embarullarla sí. Pero Doña Rosa del otro lado El hombre de pie La, el, el, la persona que quería a Diego y, y que lo conoció como Guille Que creo que fue el que más lo cuidó sí. En todos los años que estuvo como representante, ¿no? Doctor. Eh, que lo quería. Eh, saben la verdad. Doctor, o sea, Todos escuchamos los audios. Me dicen que dentro del lado de lo que es la, la fiscalía, lo que están llevando a cabo la investigación, me señalan como siete puntos importantes que ellos necesitan una respuesta, un poco buscando esto, a lo que ustedes dicen que realmente digo fue asesinado. Uno, el tema del edema. 108 pulsaciones. ¿Por qué y qué se hacía para controlarlo? La taquicardia. La presión alta. ¿Por qué echaron a los acompañantes terapéuticos? ¿Por qué la enfermera no podía ver lo que recién repasamos? Lo del golpe de la cabeza, si realmente existió o no existió. Y, y hay otro punto más, que el por qué no lo llevan, cuando se golpea la cabeza no lo llevan a ningún hospital, y, y de algún tipo de cosas de accionarios que estuvieron dentro del mismo, que están apoyados un poco por los mensajes de WhatsApp, que serían las grandes dudas, digamos, ¿no? Que el alcohol también, el alcohol en sangre, pero, en los El alcohol también en sangre, Porque bien, ellos bien, lo ¿sabes? niegan, ellos dicen que no. Claro. A ver. La bien. imagen de, perdón, la imagen esa de, de, de que se lo ve con un dron de un medio que están tomando sí. una sí, operada y a la vez se dice que no, que no había alcohol, ¿no? O sea, son como los puntos que dicen el fiscal, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasó acá? Eh, yo creo que esa la etapa de este juicio sí. está concluida en cuanto a la investigación. Ahora, lo que viene es la audiencia donde todos vamos a aportar la prueba, vamos a pedir qué es lo que se reproduce en el juicio oral. ¿Sí? Claro. Lo que sí hay es que se mandó a hacer en su momento, es una causa Maradona 2, que todavía, eh, donde se tiene que investigar a todo este entorno que tenía Diego. Las preguntas que vos hacés es la que nosotros planteábamos desde el primer momento, donde no es personal médico. Claro. Porque la enfermera, cuando iban, entraban a verlo a Diego, no le dejaban entrar a la enfermera y le decían, Diego no te quiere ver claro. pero ni los médicos ni la enfermera podía constatar si Diego los quería ver o no, o no. claro claro, ¿Sí? claro. Ahora, ¿por qué un enfermero te deja medicamentos igual si no se los puede dar al paciente? claro bajo. No quién era quién ordenaba claro, eso un... claro es que acá el, el tema te es receta eso algo sin consultar al paciente y sin ver al paciente y se lo dejaba quién perdón a este chico Charlie estaba Maxi Pomargo había varios sí. dentro del entorno que nosotros decimos que tiene tanta responsabilidad como los médicos es que el otro día Mario hicimos una eh, digo, Búsquenme la placa que habían sí, hecho con todas las personas los, involucradas de quién era quién todos todos títulos todos médicos sí. digo y la verdad que te espanta Sí, porque... falta enterarte de lo que estás contando claramente sí, además eh... pero perdón ahí hay gente, había una cabeza y y perdón Mario gente, sí, hay una esa cabeza... placa de la que habla Florencia que son todos los médicos estos asistentes yo imagino en mi ignorancia que ahí había un autor intelectual que era el que decía bueno vos por la... esta función bueno no sé se lo pregunto al doctor porque digo no ahí creo están, que, ahí están todos, que ellos los por su cuenta hayan decidido digo había había alguien que pensaba no, de los de los WhatsApp y de los, in, de los audios surge que esos días por la mañana se juntaba eh, Charlie Díaz, el psicólogo, sí. con Morla a la mañana y después él iba y le daba instrucciones a Chop, le decía a Luque cómo tenía que hacer las cosas y todo claro. lo demás. Eh, pero eso no significa nada malo. No, lo, yo, que, lo que sí demuestra que se juntaban y que pasó y que Morla estaba al tanto y que sea, daban las instrucciones. Que la Mario, en no los creo... audios, a ver sí. si, si vos sentís lo mismo... Parece como que los médicos tenían la intención, que no alcanza con la intención, pero como que tenían la intención de ayudarlo o de hacer algo. Y que después le decían, no, esto no se puede, esto no es así, esto hay que frenarlo. Obviamente ellos no lo hicieron y está mal porque son los médicos y tenían que haberlo hecho. ¿Pero vos sentís lo mismo que ellos querían hacer algo por Diego y no los dejaban? Yo te voy a decir eh, lo que pienso y que va a ser el planteamiento mío en el juicio. Mm. Yo creo que eh, determinada gente que tenían los derechos económicos de Diego sabían que a Diego lo perdían, porque Diego no quería estar más con, más con ellos. Entonces le pusieron dos médicos que no estaban capacitados para atender a Diego. Que fue lo que pasó. El plan fue, Diego se les murió, pensaron que se le iba a morir en la operación, no se murió en la operación porque este, este infal intervino. Pensaron porque era lo que querían, perdón, lo yo querían estar que viendo sí. bien. Yo creo que yo creo que querían. Es un espanto. Sí, porque y... después al toque no se no, bueno, no tenían bueno, que haber no que haber operado. un, un solo ¿no? beneficiario Exacto. económico, Zatvika. Si Diego hubiera Se había firmado. Vida, claro. ¿Qué son quienes los dueños de Zadvika? Y los dueños de Zadvika son o... los mismos que, que administraban claro. a Diego. ¿Vos crees que, que para asesinar a Maradona fue un crimen organizado? Nuestro planteamiento en, en el escrito que hicimos, entendemos que sí, que... Claro. O sea, esto es de manual. Se murió una persona que era millonaria, le hicieron firmar todos los papeles un mes antes de la muerte y el único beneficiario es el que eh, lo cuidaba y le hizo firmar los papeles. Ahora, y aparte otra cosa, y otra cosa que también... Siguiendo la línea del doctor Que ya, me parece sí. que, es, que es sospechoso Mario Tiene que ver con que primero El que figuraba en Sadvika Era Morla Después como la gente empezó a preguntarse ¿Cómo puede ser que la marca no, no esté claro. en manos Ni siquiera digo, lo digo los hijos de un Maradona que claro. no, Entonces ahí milagrosamente cambió la presidencia a una de las hermanas, entonces ahora dicen no, pero esa tica es de Maradona, porque la tienen las hermanas hermana Maradona, es instaurir? algo así lo que hicieron, lo que hicieron es eso, pero no es verdad eso lo hicieron un año después pero no es verdad porque si vos tenés que negociar cualquier cosa de las marcas Maradona, tenés que hablar con los secretarios de Morla, chicos Morla mismo ¿no? nos dijo lo otro ah. en la nota, lo dijo Morla en la nota, dijo, tenemos parados un montón de partidos sí, partido, cosas homenaje, que vienen claro. a ofrecerme por todo este tema de la marca. Sí, o sea, de patiante, alguna dice, manera recomendó. Claro, dijo. Sí. Ahora, lo ¿era dejando? más negocio muerto que vivo? Esa y, parte sí. no la entiendo. Y claro, porque si estaba vivo, la plata se la llevaba a Diego. Claro. Y así mm. el resto. <risa> así se la llevó a otra y gente. Ahora, Morla mismo, en esa nota, dice: eh, No van a poder comprobar el plan criminal. Eh... Pero es, arranca, él arranca y dice eso. Después oh. admite que lo mataron. Sí, sí, es posible que lo que yo planteé en el expediente es muy difícil de probar, sobre todo cuando tenés a la justicia en contra. Ahora, no sí, consulta. porque sea la justicia eh, y esos y abogados también, ¿no? Preguntas. Y esos abogados. Ahora, no, no, es, es todo un sistema. Imagínate cómo es la justicia argentina que es podés matar a Maradona y no pasa nada. Ahora, en esta idea, o sea, yo es, sigo... ese es el concepto sí. que el mundo ve de nosotros. Sí. O sea, en Argentina está tan mal la justicia que podés matar a Maradona y no pasa no, no, nada. No está, eh, y, es que no es que está mal, que es que no se mide todo con la misma vara. Lo que no, estamos y si viendo. Y no últimamente con diferentes cosas, episodios hablábamos de un jugador de fútbol. En en antes Argentina, que está... Si tenés plata, no vas preso. Imagínate lo que sería una persona acusada por homicidio de 8 o 25 años si estaría libre en otro lado. Claro. No. Ahora no. Doctor, dos presos. Ahora, doctor. ¿eh, esto? O sea, nosotros pedimos la detención dos veces y me trataron de todo lo que te puedas imaginar la justicia mm. no lo, lo que yo pedí la detención que no dijeron Pero nada mi pregunta Ay, iba, doctor porque Rivas es un caballero el abogado de Luz. Morla hizo lo digo así en castellano sí. para que se entienda el que no sabe nada en materia judicial Morla hizo todo tan bien para quedar desapegado en los papeles Pero para que, que para pr pruebas contundentes en contra claro. de él no, no, las pruebas los elementos están y como él dijo bien que usted el pedacito pasaron la justicia cada vez que pedimos que le pida explicaciones siempre dice que no. Con distinto tiene claro. cinco llamadas verdad, indagatorias no imputado, y el juez imputado. nunca le quiere fijar no fecha. Nada, él. Claro. Hay un juez de capital que tiene cinco llamadas indagatorias por las marcas y el juez nunca le quiere fijar fecha, siempre pone claro que me falta este papel, que me falta sí. este papel... Hay muchas maneras de demorar la justicia. Sí, sí, obvio. Sabés, Ahora, doctor, usted sabe, doctor. Si tenés plata, sabés que preso no va Ahora, sí. doctor, esta visión que ustedes tienen, ¿no? ¿Qué ¿Por qué la sabe? propia fiscalía no, no se la hizo en su momento? Porque no corresponde... Y no, no, yo la, todo lo que vos no... planteaste, nosotros lo hicimos, el doctor Baqué eh, lo hizo, porque la defensa de... O sea, primero hay algo claro. Ustedes recuerdan que cuando murió Diego... Sí. Eh, todos pensaron que era natural. O sea, cuando me avisan a mí, que nosotros eh, pedimos que vaya a la policía científica, porque un policía, cuando entra, fanático de Diego, mm. que seguía todos los días en televisión la salud de Diego, entra y no ve nada. No ve un equipo para reanimarlo a Diego, no ve absolutamente... no había ambulancia, ambulancia no había médico, nada. nada. Llama a su jefe y le dice, mire que esto no es una internación, está tirado en una cama de un playroom. Claro. Y el jefe departamental dice, vayan todo y manden a científica. Y fueron cinco equipos de científica. Menos mal. Ese día lo querían cremar a la tarde. Mm. Y nosotros pedimos la autopsia. la locura. Claro. Nosotros pedimos la autopsia. Cuando hicieron la autopsia saltó todo esto. Claro. O sea, un médico ante un ¿Y por edema. Qué culpan, ¿Y por qué culpan, eh, que no me parece menor, y por eso aprovecho que te tengo, a Verónica? a las hijas porque los tías lo decía a Yanina, a Janina. Janina, digo, Verónica, a eh, Yanina y sobre todo y porque las, las culpan, desculpar. es como no yo, yo metí la pata pero no la metí yo fue él la culpa es de él que me hizo esa pregunta no de alguna manera ¿Me, acusan me a la familia Mario claro, no, no, no, de no haber estado claro. presente cómo no sabían que la casa que estaba la así cómo no sabían que la internación era de eh, tal manera ustedes saben las diferencias que tengo yo con Darma y Yanina por un montón de situaciones sí. de Dieguito no, me, no merecen que yo las defienda, pero entiendo que no es correcto eso. En el caso de Verónica, sí si me consta que... Verónica entraba a las patadas voladoras a esa casa. Y sí, me acuerdo que no comiendo con el negro. No la dejaba. Uy, ni, padre, no porque... quería que fueran. Y cuando Verónica vio droga en la casa, lo denunció. Verónica se peleó una vez, yo me acuerdo. Que con todo el mundo. Por el tema de la, o sea, de, de, de marihuana. Había sentido sí. olor. O no, no, habido. lo denunció, lo llamó a Morla. Están los audios, están los audios en el expediente. ¿Y fue en esa casa. Hicimos ¿no? la denuncia. Sí. ¿no? Todo. Y en, en la casa de Bransen. Sí. Pero ahí no pasaba Ay, nada. Branson. No importa lo que vos hicieras. No pasaba nada. O sea, lo tenían blindado de alguna manera. Lo tenían, pero ten, pagaba 50 líneas de teléfono y los dos teléfonos que tenía él estaban con tarjeta y sin crédito. Todos los no llamados decían que no se podían comunicar. A nadie se podía comunicar decía, con Diego. No pasaban las llamadas no respondían mensajes. No te mensajes. podía llamar. Pero eso pasó toda la vida sí, con Diego. ¿eh? Sí, pero el último sí. tiempo Diego, inaccesible directamente. Sí, a lo que pasa es que en algún momento Diego claramente... Siempre hubo denuncias, aclarar que eh, las cita ¿sí? sí, estaban sí, bloqueadas. Sí, de hecho, en su momento sí. la bloqueaba la, la pareja de turno ah, la bloqueaba en la Después estaba Mario, y Ivana, y el video que pasamos de, de Morla, ¿lo pueden pedir como prueba en la justicia? Eh, todo. Ustedes saben que cada vez que sale algún tema, en el caso de Luque, eh, muchas cosas se supieron por las entrevistas que él daba. Sí. Claro. Entonces, todas las entrevistas que él dio, Sirvieron eh, fueron siempre las ponemos él. En, en tribunales claro. y, y se agregan, porque él dijo cosas que no estaban en el expediente, ni en las declaraciones, ni por testigos. ¿Luke que está trabajando ahora? Sí, sí, sí. están todos sí, sí. Como si nada. Sí, sí, todos sí, sí. Sí, sí. Como lo toqui, o sea, similar. ¿no? Sí, eh, trabajando. ¿Por qué? ¿Se supo alguna vez o, o se lo pudieron hablar, digo, por fuera de... aún no sé, o sea, una vez que se destapó todo, ¿por qué se adjudicó esa operación? ¿Qué fue lo que pasó eh, ahí? Nunca... Más allá del cholulo y la foto que vimos al día siguiente. recuerden no, como... que él se adjudicó la operación hasta muerto Diego? ¿Por eso? ¿y? Mucho tiempo después, hasta que nosotros llevamos a declarar mm. a los médicos que realmente hicieron la operación. Claro. Ese día recién reconoció que no lo había operado. ¿Y con qué explicación? Eh, no lo sé no lo sé pero ¿Y cómo, así, lograste, cómo lograron dar con eso descubrir eso investigando o sea primero fuimos incluso ese día por eso te digo que creo que se querían que se muriera en la operación mm. porque eh, cuando lo sacan a, a Luque y entra el otro equipo médico cuando el otro equipo como no conocía sus herramientas y las herramientas eran de Luque el taladro para hacerle la no, perforación esto es la una película el taladro se trabó. No. Tuvieron que hacer... Imagínate si vos estás operando a Diego en, una, en un lugar como el Cerebro donde se te sí. trabe el taladro en el medio de la operación. Con haciendo el agujerito que le hicieron a Diego para descomprimir. ¿Qué hubiera pasado? Oye, tengo que, pensar que, qué pasó? ¿Tengo que pensar que si lo operaba Luque, Diego no salía de la operación. No lo sé. Yo lo que te cuento es la parte objetiva. Vino otro equipo... Vino ahí a Stinfale, no que claro, no tenía nada lo, que, lo que fue ver... con fue a la clínica ahí? Sí. vino y lo quiso tirar por la ventana a Luke, y le dijo, vos no lo tocas, lo toca... Esto sale de la. Del ah, expediente. eso es lo ¿Eh? que... Claro, sí, ah sí, ahí. Sí. Apareció Stinfale de que cayó del cielo, lo agarró a Luke le dijo, vos no lo, ¿En lo ¿En tocas, sos un payaso, y puso su equipo que es que la lo trataba foto. O sea, es todo muy raro. Sí, ¿no? trajo... El equipo intentó usar el equipo de Luque, no pudo y usó el... el claro, el pero de te acordás clica, ¿no? que no hay crear. uno de los sabios que le dice, yo te voy a ser famoso, como que operaste a Maradona, por lo que vos decís, que después sí, se saca la foto, claro. estuvo arreglado también. Sí, sí, ¿eh? le dijo eso porque Luque sí. estaba muy nervioso y quería ser él, y quería ser él, y quería ser él, y dijo, bueno, andá y, de y decís que fuiste vos, total, lo, lo operan acá. Y él Gracias. se quedó sentado en el quirófano en un costadito. Lo único que nos da un poco de paz es que está todo en la justicia y se está investigando. Sí, y vamos avanzando y hoy lo tenemos acusados por homicidio, mm. que no es un tema menor. Claro. Sí, es sí, una sí, pena sí, de 8 a 25. Y así pueden bajar la calificación, sabemos que se van a ir con condena y muy probablemente presos. O sea que determina el juicio y van a salir detenidos. Bueno, que sea justicia. Gracias, Mario. No, no, gracias eh, a usted, Saludo a Verónica. Siempre. Igual me quedo con el título para mí, eh, con plata, acá no vas preso. Es sí. oh, terrible. Es eh, fuerte.